en el programa la parte de la prohibición que hizo el general de la policía de lo que son los retenes y chequeos. Este porque él entendía que realmente un delincuente, una persona de esa baja reputación pues no se va este realmente por ese trayecto donde ellos generalmente muestran montan de manera improvisada esos retenes. Pues el viernes yo venía desde y entonces ahí entrando a Huiza pues estaba este retene, yo dije, pues será que no leyeron última hora no, pero no leyeron que, el periódico porque no hacía ni un día que, de la información Nelly, que esa información todavía parece que no le había llegado, Exacto. verdad, o aquí a San Francisco de Macorís, porque eso con plena autorización, de manera que, aunque, ahí estaban a, ellos aunque el director de la policía también dijo que independientemente que fueran, iban a quitar, o de hecho ya eh, eh, iban a desaparecer los retenes y eso que se hacían en la entrada y la salida de la ciudad, eh, se podían hacer o iban a hacer, dependiendo en, en puntos estratégicos, algún tipo de operativo. O sea, eso no es un operativo, ese es un retén como el que uh -huh. eh, estamos viendo nosotros en los últimos meses. Así que eh, yo pienso que eso, como se percataron que yo lo estaba grabando, no, ¿Sí? ¿No lo mandaron a detener. <risa> <risa> bueno, qué bueno que no te mandaron a detener sí. a la grabación, pero ahí están Así que atención al general de la plaza. Y al director de la policía se supone que ya están prohibidos o no están eh, activos los retenes en la entrada y la salida de las ciudades. Pues el, el más reciente, el que nosotros vivimos, y Nelly fue quien hizo esas imágenes, pues fue aquí salida a las guarnas. Nelly y en otro orden también yo quiero comentar, y es eh, <coughs> sigue causando situaciones difíciles en el mundo lo que es la migración. Ese accidente que pasó el fin de semana en la Ciudad de México. El accidente de un camión, nada más, y nada, nada más y nada menos que cargado con 160 personas eh, que intentaban cruzar o trasladarse desde México hasta la frontera con los Estados Unidos. 160 personas, alrededor de unos, hasta el momento, unos, unos 43 personas muertas y como nosotros, como dominicanos, no podemos ¿verdad? Eh, dejar de, de, de tener nuestra presencia, hasta el momento ha confirmado eh, o se ha confirmado que hay unos cinco dominicanos de ellos uno tres eh, quedaron con vida pero gravemente heridos y otros dos pues, eh, ya fallecidos se espera que hay, hayan otros dominicanos involucrados en este accidente que ocurrió reitero en la ciudad de México eh, con, mientras se trasladaban de México a, a la frontera con los Estados Unidos de Norteamérica. Continúa la juventud nuestra, los dominicanos, pues intentando hacer esa travesía. Los que no se van en Yolas a Puerto Rico, pues lo hacen a través de México para cruzar esa frontera, no sabiendo que la, hay un altísimo porcentaje, creo que el mayor porcentaje de que no logran cruzar, por lo difícil, por lo difícil que es esta, esta zona donde ellos eligen, ¿verdad?, eh, eh, cruzar hasta la ciudad, hasta irse, para irse a los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos hablando de Nelly, que dentro de los de los eh, que iban, de los 160 personas que iban, eh, familia casi completa, con niños de 5 de años. De hecho, afortunadamente, de los que están eh, con vida, hay unos 5 niños, entre ellos uno de 3 años. Cuando... Hay que, hay que saber la situación por la que esté pasando una familia, un ser humano, cuando es capaz de cargar con su familia, con niños de 3, y 5 años, pues, para intentar hacer esta travesía, que al final hay un alto porcentaje, reitero, que lo que le espera es la muerte. De hecho, es ahí una muestra. Eh, está corriendo, parece ser que el conductor del vehículo, de la, del camión que llevaba a los indocumentados, pues quedó con vida y este todavía está huyendo. No creo, tal vez, y con esto también pueda eh, eh, no dudar de la. del trabajo que puedan hacer las autoridades de, eh, de México, pero todavía eh, se decían eh, que iban muy lentas las, las investigaciones, aunque dice que se están haciendo, pero todavía no hay ningún tipo de resultado de los responsables de montar este tipo de. de acciones con el objetivo de cruzar. Eh, personas hacia las, hacia Estados Unidos de Norteamérica. Esto yo dudo que se pueda hacer gran grandes cosas con respecto a la responsabilidad de, de las personas que hacen esto, porque esto es, históricamente se ha hecho toda la vida, así como lo, eso el, el, el, el cruzar personas eh, a, de la frontera de México a Estados Unidos es como el país, como nuestro país, uh -huh. cruzar en Yola hacia A Puerto, Puerto Rico. Rico, que esto nosotros es un país pequeñito y todavía nuestras autoridades no han podido evitar que ese tipo de situaciones se den, mucho menos en México. Y dar con los organizadores, que eso es lo más relevante. Así que lamentable esta situación. bueno Víctor